¡Hola! Aquí estamos en una nueva entrega de Reportando Animados y Kai. Hablaremos sobre el segundo largometraje animado de un personaje muy conocido y querido, ¡Fernanda! Vamos a crear un cuerpo expedicionario para ir al pasado. Esto es de tu completa. Rastrillo, cuento contigo. Sí, sí, sí. Ponme ahí. Vamos a conocer un poco más del proceso de realización de este largo animado Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa. Este segundo largometraje eh, tiene que ver con una historia involucrada en la guerra de independencia. Pues como ustedes saben, eh, ellos tienen un amigo que se llama Petardo, que es el científico del grupo, que en otras ocasiones los ha enviado al pasado y este caso es así. Ellos están normal, se van a, a, a una exposición sobre la guerra de independencia y ahí se encuentran que se ha perdido un documento. Ahí se involucra Fernanda y todos los, los compañeritos y van al pasado en busca de solucionar este extraño caso. Mi nombre es Luis Ernesto González González. En este segundo largometraje de Fernanda compro la misión de director de animación. Fernanda es una película que está totalmente animada, digital. Además de supervisar lo que es la animación y la puesta en escena, también voy creando la utilería. Trabajar con Mario para mí ha sido eh, más que una experiencia, ha sido un lujo y una clase magistral. Con él he aprendido muchísimas cosas. Fernanda en este largometraje se encuentra con los antepasados, o sea, con los mambises. Es una película llena de acción, mucho humor y muchas aventuras. Es una película que le gusta mucho a los niños cubanos. Hola, yo soy Mandy, soy el, el editor del, del Largo de Fernanda. Eh, a ver, después de casi 60 capítulos de, de la serie, no es difícil llevar la, la edición aunque tenga las características de hacer un largometraje. Eh, Fernanda, digo que no es difícil porque ya se conoce un poco la psicología de los personajes, la intención, el ritmo que lleva cada uno de ellos, pero bueno, eh, lo importante es que como guión está muy bien contado, por tanto es sencillo llevar esa idea. Eh, la parte difícil es que los personajes hablan mucho, <ríe> es muy difícil contarle una, una idea cuando algo cuando se quiere dinamizar un poco la, las gestiones, eh, pero bueno, ha sido muy cómodo, es muy cómodo trabajar con una persona como Mario Rivas que sabe perfectamente eh, lo que quiere con su, con su película. Tengo conocimiento de que al público le gusta mucho, no solo a los niños, también a muchos adultos, y lo que sueño que pues, espero es que este le guste más que todo, es demás que he hecho de Fernanda. Que, que se sientan bien, contentos, que lo disfruten. Bueno, hasta aquí por hoy. Los invitamos a ver el estreno de esta película el domingo 19 de marzo de 2023. Nos vemos. Por cierto, ¿sabes el nombre del documento sustraído? El mensaje a Figueroa. El mensaje a Figueroa. Ay. Este será el caso más importante de mi vida.